mucho haber venido a la entrega de premios. Lo segundo, echaros en cara no haber venido antes a la jornada de intercambio. La verdad es que los hombres que han estado durante todo el día, por ahí hay algunos, por aquí otros, os podrán decir que ha estado bastante bien el año que viene, espero potenciar eso y que vengáis. Yeah. <risa> que, que desde por la mañana porque hemos hecho intercambio cervecero, hemos hecho una cata. Hemos ido a comer todos juntos, luego Ruan de Monkey ha hecho, ha hecho una charla y ha explicado algunas de las cosas así más importantes de la población. O sea, merece la pena, ¿vale? Os invito a repetir eh, y a venir el año que viene. Y bueno, agradecer a CTVK, como siempre, que nos deja el sitio. Además, este año tenemos un poco más de espacio por ahí, no estamos tan apretados, se nota que sí, ¿eh? Al año que viene habrá menos. Al año que viene habrá menos, oh, ¿eh? Pues seremos más. Y aunque, y aunque seamos más, parece que tenéis miedo escénico a primera fila, ¿eh? Algunos de pie ahí y huecos. Vale, vale, vale. Pues nada, oye. Y, y eso, agradeceros mucho el venir, agradecer mucho a a Dani, a FGVK, agradecer mucho a todos los patrocinadores que hacen posible este concurso, agradecer mucho a todos los que participáis en este y en otros, porque al final es pues, una serie de concursos a lo largo del año, además, estamos muy contentos de que este año participamos más estrechamente con la ACCE, patrocinan premios directos, colaboramos con el rally que hacen, así que todos los que aquí estén eh, Premiados, van a conseguir, y sean socios de la fe, ¿eh? claro. van a conseguir puntos para su rally. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar ya un poco con, con los premios. Para los que no me conozcáis, o Rodrigo sea, Valdezante, uno de los que estén en el jardín. Tenemos otro Rodrigo, a veces hablamos de Rodrigo, ¿y Rodrigo? ¡Ole! Otro Rodrigo, el encargado de las comunicaciones, ¿eh? ahí. <risa> Tenemos a Luis, recién llegado de Londres, que ha estado exiliado aquí muchos años, y los que no están aquí presentes y vamos a empezar con de todos los premios que damos que este año son muchos es el año que más premios damos es el año que más eh, valor se reparte es el año que más diplomas pues vamos a empezar con los cuartos y quintos premios de las categorías generales y libres eh, no creáis que por tener un quinto premio es una mala cerveza los premios, como siempre, están muy reñidos. Digamos que la nota de corte de los premios se mantiene del 80 para arriba. O sea, hay cervezas con 70 y muchos que merecen mucho la pena, pero que se quedan por debajo de, del conseguir ni siquiera el diplomita, no, no ya premio o trofeo. Entonces, a todo el que se mencione, por favor, un fuerte aplauso, porque realmente lo merecen. Y esto de 155 cervezas escritas, que es el segundo año de todos que más inscripciones ha habido. ¿Va bien? Vale, empezamos por categoría libre, que es la que, por sus características, es para experimentos, cosas con ingredientes raros, cervezas no reproducibles, luego por eso queda fuera de la categoría general porque no se podría reproducir como primer premio en arriaca y lotes más pequeños, cosas así. El diploma de aspirante y quinta mejor cerveza de la categoría libre es para Glenn Snippers de Amberes con su cerveza Manuel Cuádruple O'Helma. Okay. que se enrolle, pero que le algo. imagino que sea la misma que el año pasado recibió premio, pero me de Patrita. Pues que esta le a, a mi hijo, Diploma de aspirante, cuarta mejor cerveza de la categoría libre. Este año, por primera vez, los cuartos diplomas tienen premio. Como he dicho, la ACTE patrocina, con un vale de, con con de material con Brewer, los cuartos premios. ¿vale? O sea, añadimos el año que viene, si tenemos otro patrocinador, ya todos los diplomas tendrán premio y tendremos que poner diplomas sin premio primero, porque no todo el mundo se va a llevar algo. Es inculta, que sí. Vale. Cuarta mejor cerveza de la categoría A libre Con premio un vale de... de 50 euros de la FP. Es para Sergio Leal de Valencia Con y hinchina Parece que recogen en su nombre Sí, cuidado al pasar por favor los CCV. los CCV. ahí ahí. eh! menor! ¿No te creas que va a ser tan fácil esto? Hasta aquí ya te toca aguantar por lo menos en lo que llevamos. No es verdad que CCV, los cerveceros que hacen los, CCV, los valencianos todos los años tienen aquí una buena representación. Tenemos algunos fijos, no mira nadie. No, pero bueno, si ya ni siquiera se presenta como CCV. Últimamente, pues se Claro, claro, Pero es porque que suelen tener muy buena representación, llevarse muchos premios, pero yo entiendo que en Valencia no es fácil venir a Pero veréis que merece la pena. ¿Vale? Así que muchas gracias. Un buen canal todo. Debiendo, claro. Sí. Pasamos a las recetas de origen germano. Vale. Eh, en el concurso, como bien sabéis, la categoría, la categoría general se divide en tres familias atendiendo al origen de los estilos, no al estilo moderno, sino al origen. Si sí, las Pils, pues origen son de, de Centro Europa, pues todas van, aunque sean Hobby Pills, aunque sea American Pills, aunque sea una Pale Lager, todas tienen origen ahí. Las Weissen pues todas también. El diploma de aspirante, quinta mejor cerveza de los germanos, es para José Ramón Santamar, de Valencia. Entonces ya está yo preparando ya para el verano, entonces ya estas son para ver este que viene, entonces el Entonces, Fazer una bolsa y con un, unos un, un matices muy suaves. Y para, para ver a grandes cantidades, es fantástica, la verdad. Bueno, fuerte aplauso. Destacar de cervezas como la suya, incluso en un concurso tan amplio, eh, hay hueco para conseguir premios con cervezas suaves. O sea, no os creáis que solo las IPAs y solo las Imperial Stout ganan premios. Se puede conseguir premio con una Berliner, se puede conseguir premio con una Big Beer, se puede conseguir premio con casi cualquier especie. ¿Vale? Y seguimos. Diploma de aspirante, cuarta mejor cerveza de estilos hermanos? De nuevo, patrocinado o material con Brive pues, por valor de 500 Yo he encantado de repartir, pero alguien tiene que ponerlo. ¿sí? ¿No? No. Entonces, de, de 50 euros patrocinado por la AFE. Es para. Raúl Pérez de Valencia con su cerveza wow. vivo. Sobre todo a, a los cerveceros que llevan más tiempo haciendo cerveza, que nos ayuda mediante intercambios a los que acabamos de empezar hace poquito? con consejos, feedback y demás. A ver, de Bien, pues, habido intercambio aquí, ¿no? ah, ¿qué ha ¿No? <risa> Es una buena excusa, no me tiraba <risa> más cerveza. <risa> vale, vale. Voy a repasar mis días y el siguiente me parece que me les alza, ¿eh? A ver, ahora pasamos a la categoría, también de lucha principal, de estilos de origen verde. Pues ya sabéis, ahí tenemos Strong Hails, Riftles, Doubles, todas las cosas que les gusta tanto a los verdes que dan tanta resaca. Y luego también algunas suavecitas, como venían Bailey que este año había bastantes, o Bitbier. Y el Diploma de aspirante y quinta mejor cerveza de estilos belgas es para David Martín, de Madrid, con una Bitbier, precisamente. De Que lleva haciendo bastante tiempo y tal, y, y nada, solo quiero dedicar a mi chica que me regaló el primer kit. <ríe> en parte, después me tiré a cabo. No, hombre, la que acabo de no y, y, bien Y nada, a bueno, todos vosotros que os, os ha este curro, eh, a todos los que habéis participado, y nada, eh, bien. Exacto, bien. Bien, acepta, que es un placer. Bien, encantadísimo. Bien, el 80% que has estado en la tercera. Perfecto, la mesa. perfecto sí, sí, sí. Animados a participar el año que viene. Sí, sí. Sí, ¿Eh? ¿Eh? sí, hay que hacerlo desde primera hora hasta última. Vale, muchas gracias. ¡Muy buenas! Tardes. Seguimos. Cuarta mejor cerveza de estilos belgas. Patrocinado con 5 euros. O sea, que con eso no hay ¿no? Ya compensar. Claro, que hay si que tirar tiro para arriba así. Con 50 euros, me por la CCE ¿eh? Para Ignacio Blázquez de GIMP.com, con sus teletras y las brumas, para... Bueno, pues nada, muchas gracias. Un placer, eh, la vida es mío, la vida de mi compañera, que la hacemos... Pues la <tú> A Hay, que a la mano, Hay que leerse bien, sí, error de primero, lo que le digo yo a mis alumnos en los exámenes, leo bien las preguntas. También me cargué yo de todo, todo el rollo de mirarlo y... Ya, y por eso el nombre, eso lo va a decir, de va solo... <risa> a <risa> <risa> <risa> Bueno, en todo caso, un placer, esto dentro de nuestro profundo año nuevo de... meternos el días de graduación sí. y bueno, un placer. Vale, ¿no? No, los que habéis participado en el intercambio, algunos se la ha llevado. Sí, dos personas, ¿no? Así que disfrutadla, disfrutadla. <ríe> Derivados, porter, scouts, cosas más fuertes. El estilo inglés es mi favorito y, y uno de los más reñidos en el concurso. Además, ahí los, los premios no van en el 80, van del 85 para arriba. Cuesta mucho conseguir, así que tiene mucho mérito desde la primera, que es de Juan Ignacio López de Burgos, con una. Bruta. Ahora ya no se encuentra ver, pero la tuya me decía la mera. Tenía eso que costaba tanto de encontrar en las versiones comerciales: es se parecía a lo que te imaginas cuando piensas en una rutipa. Mientras que muchas de las que pides de, ah, una rutipa, pómela. dulce! La tuya no, la, u. la tuya me en el yo estaba pensando sobre todo en un chapán de que se me vino muy... un muy, muy sí. tal, Entonces, en pues, ¿eh? eso... ¿no? Muy seca. Y, bueno, pues... El primer intento, y la verdad, yo... Lo probar que... ¿Se acuerda de ella? Esto es curioso, los jurados, pese a beberse treinta y pico cervezas, si una de estas cayó en su mesa, una de las premiadas, ¿os? ¿se acuerdan? Esta cerveza en concreto, la verdad es que... la mesa que la tenía probable que estaba... Y es por eso, porque los núcleos daban el perfil de uva sin llevarla. Y... Bueno, pues un fuerte aplauso que... ¿Cuarta mejor cerveza de estilo británicos. Ahora sí, 50 euros, ni uno más ni uno menos, ¿eh? Patrocinados por la Asociación de Cervineros Caseros de España. Y es para... Con de Valencia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Lo de Jade, dos botellas una misma persona en una edición, y dije que ya. la ronca! Hay que, hay que tener el pibín, no puedes avanzar allá que Esto es una buena, pero, pero no. y, y le dije que no, pero claro, como quiere ganar todo, y quiere ganar el Rally de la y este concurso es uno de los que más puntos de parte para el Rally, Pues no quería que si participara y me lloró. Y yo, que soy una persona de corazón sensible, pues me hablan y le dije, venga va, no me des la brasa, me vas. Y aquí está. Pues sí. Eh... Esta es una una no outfit, pero cortecita eh, de 10 grados. La verdad está muy contento No, pegajosa era, te lo digo porque se rompió una en la caja y. pegajosa era. Bueno, estaba muy contento con esta. y yo no ya sé sí. la ¡Ay! ay de a las tres primeras de cada categoría queremos premiar la perseverancia ¿vale? este premio empezamos a hacerlo pues, en la octava edición, hace tres, en la quinta premiando a los que se habían presentado en todas las ediciones del concurso hasta la fecha que eran cinco, claro y desde entonces lo hacemos cada año con aquellos que se han presentado cinco veces no vale repetir, o sea, los que ya se habían presentado cinco, si es su sexta, ya no reciben el premio. A lo mejor en la décima no lo pensamos. Pero de momento, hasta la décima no hay, solo es el quinto año. Claro, hace justo cinco años fue el primero que nos juntamos con la tienda de la Cerveza para hacer el conjunto, o sea, el concurso en conjunto. Y. El tener una sede en Madrid, además una sede tan buena como la tienda de la cerveza, que era un sitio que vendía mucho material con Blueber, que trabajaba mucho los cursos, que hacía muchos talleres, pues eso hizo que pegásemos un subidón muy grande. ¿A qué viene esto? Pues que si hace cinco años el un grande, este año tenemos muchos premiados por esto, ¿vale? El premio es una cena para dos eh, la tienda de la cerveza, que nos a este manchín? No, claro. No, cuando yo hice esta fe de cinco días, nadie lo sabía. Ayer no se comentaba que el craft ya no. Así que será la cena para todos en la tienda de la cerveza, ¿vale? Aún así, el craft era un sitio que me molaba mucho. Y bueno, empiezo a decir. Santiago Santos, de Santander, por favor, premio a la perseverancia. Un fuerte aplauso. y David Fernández de Madrid. Tienen 2,70 en el, en el anterior y bueno, de este no voy a adelantar, pero, no, pero, pero también tiene una buena cerveza. No, no, tampoco quiero dar, no, un 77 que no tiene precio, pero es que es así. Luego María Teresa Pérez y Jorge Velasco tienen en Belgas un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto... ¿Eh? ¿A qué esperáis? <risa> Además tiene uno de estilo, de mejor cerveza de estilo Dubbel, y dos, dos constancias, constantes, pues tenía apuntado solo una, fíjate que dos de uno. Vale, perdón, perdón. John Alonso, un cuarto. Glenn Snippers, dos segundos, dos terceros en ventas, el quinto de antes y, y un cuarto. No, está bien. Daniel López una botella de bronce y un cuarto, Carlos Toquero que no ha venido, una botella de oro, un tercero y dos cuartos, Andrés Guerrero una botella de bronce y un segundo y Alberto Gómez que no ha venido. Dos terceros, un quinto y tres cabras con pandereta. Tres cabras con <risa> pandereta. ¿eh? <risa> bueno, no, te que esto no es un premio de sitio sí, que has presentado todos los años. O sea, presentándose y presentándose la gente mejora y cada vez consigue más. Bueno, así que espero dentro de cinco años. A todos los que esta vez sea la primera vez que os habéis presentado, estar dando este premio y recitar una lista de cosas, ¿sí? Vale. Un fuerte aplauso abrazo. Voy a ver, que me lo he ganado, ¿eh? Porque si ellos llevan cinco años, yo llevo ya ocho. Porque... Vale. finalistas de la categoría libre. Recetas arriesgadas, eh, ingredientes especiales, cosas similares. Tercera mejor cerveza de la categoría libre. Premio dotado con material de elaboración por valor de 50 euros, patrocinado por Montevideo, Es para John García de Barcelona con su cerveza Berliner de yo lo entiendo desde Barcelona pues oye, yo agradezco, mu agradezco mucho a los que estáis aquí pero entiendo es que, que no todo el mundo con poca antelación puede organizar un viaje hasta aquí así que pasamos a la segunda mejor cerveza de categoría libre dotada también con, un, con material de elaboración por valor de 50 euros por Beat, y es para... Rafael Espinosa de Sevilla con su carrera de injierto para hablar, ¿no? Bueno, yo agradecer a vosotros que hacéis posible todo el, todo el concurso, a todo el patrocinadores que son capaces de aportar y de revalorizar la cultura artesanal, revalorizar la cerveza casera. Va a venir hoy todo el día. Que... Hombre, era una de poder la poder que vas, no No, era <ríe> No, no, no la pues no. esto era un invento, en plan porque nosotros tenemos ahí varios, varios frutales en casa y tal, y queríamos hacer una cerveza local, una cerveza hecha casera 100% y sí, sí, sí. era la idea. O sea que si ha gustado, me importa. Ha gustado, está claro, claro que sí. Vale, agradeceros a vosotros y a todos los que han participado. el año que viene, nos vemos. Ya, Vamos a dar aquí, el lugar, por favor, te vamos a dar el primer premio de la categoría que patrocina. Trofeo, ¿La botella de Jave. Hombre, claro. Son las otras, que me cuesta mucho hacerlas, eh. Son, son tan caseras como las cervezas presentadas. La he hecho en casa ganador del diploma a mejor cerveza de la categoría libre y la botella de jade está dotado con 100 euros de material de elaboración patrocinado por Moncillir y es para Francisco López de Ciudad Real con su cerveza fotos para las redes sociales, podéis subir todo podéis usar el hashtag que tenemos aquí todo bonito que no lo con no, puesto no ahí, para nada. para los... no hay ya me he desaprochado un poco la ¿cuánto quieres? ¿cuánto quieres? ¿bueno? pues nada, muchas gracias, pues mira, oye llegar y empezar el santo, ¿qué dices? es una pero bueno, pues, ay, sí, espera, antes de, de, está claro que el hacer cerveza en casa es una afición que a lo mejor puede tener uno, pero tiene que ser con el permiso todos los que vivan en casa. Bien sabéis que no se hace cerveza, entonces hay que agradecerlo mucho, participen o no, y si participan por el el diploma. <risa> Vale, un fuerte aplauso. Antes de pasar a las categorías principales y seguir con ello, también premiamos en el concurso otras cosas. Lo de mejor etiqueta es una cosa que desde el principio del concurso hubo gente que le puso... ¿Y por qué tienen que enviar etiquetas si esto es un concurso de cervezas? Pues bueno, pero la gente que hace cerveza en casa también hace etiquetas. Que levante la mano el hombre que nunca ha hecho una etiqueta para sus cervezas. Hacemos cervezas y hacemos etiquetas, ¿no? Pues bueno, lo justo es que en un concurso también se va, valore. Sí. Con una y un concepto de la claro, y parte de ese concepto, parte de ese concepto se transmite transmite la etiqueta. Además, los que nos sigáis en el jardín sabéis que las etiquetas son ¿no? de nuestros fetiches. Nos gustan las etiquetas bien hechas, nos gustan las etiquetas con la información bien puesta, nos gustan las etiquetas que divulgan la cultura cervecera. O sea, la etiqueta es una manera de transmitir entre el que elabora y el que bebe. La información que a no ser que estés con él tomándotela no tendrías porque tampoco te vas a poner a googlear cada cerveza mientras te la estás bebiendo, en cambio sí que tienes el botellín y no es como cagar en el baño con el champú, pero casi, pero casi, es estar bebiendo y diciendo ¿y esto qué es? ¿qué pone aquí de lúpulos? ¿qué es esto de e -book? Entonces el premio premia tanto el diseño como la información, ¿vale? Tomad nota para años de... siguientes. Si queréis conseguir el premio, diseño e información. No vale con una de las dos cosas. Y si hacéis como el que se ha llevado, el vale de 150 euros. ¿eh? Aquí, aquí no es cerrarla, eh. Aquí no es ¿eh? Para que veáis la importancia que le damos. Para gastar en la tienda online que nos facilita a pues si hacéis como Daniel Bravo en Zaragoza, con su cerveza, Dan My Bravo. No soy hubiera Daniel. es, si veis la referencia de, de Stranger Things, con las luces, pues poned además en camino de húmulo. Si nos hacéis la, <risa> si la pelota, nos encanta. Pero bien, la etiqueta estaba muy bien diseñada, tenía mucha información. Además tenía un troquelado con la cabeza del demogordo, cortado así detrás. Era un precioso. una pena no tener la botella aquí. Pero eso si sí, hacéis esto, es el premio, se si nos sacáis. ¿eh? Y es un buen premio, ¿no? El año que viene quiero veros curando. Y bueno, pues seguimos. Categorías principales. Tercera mejor, cerveza de estilos belgas. El premio, un vale para material con de 75 euros, patrocinado por Dacibeles. Y es para Rubén Roth, de Madrid. algo distinto pero también especial eh, nacional que no contiene un verano no el veranito en España sin una buena rodaja de vino <risa> y, Yo y, bien, y bien, lleva, bien. lleva lleva dos noche. No, no sé si bueno, tú sí que lo sabes porque te has presentado en otras ocasiones va camino también ¿eh? porque es a un día de 5 años y que mención sí. es esta... yo estaba diciendo voy a aguantar un par de y bueno sí. que, eso el que no lo sepa, yo cuando es el curado habéis visto lo que habéis estado hoy en el amago de cata yo no canto yo sirvo atiendo, limpio sí. Las probaré cuando tenga suerte, pero durante la carta no te ni idea de qué habéis mandado ni qué. O sea, yo de los premios que han decidido los expertos. Así que sí. Bueno, lleva también el lúpulo Fulmero para darle este toque este de menor. Y bueno, quiero compartir el premio, que este premio, el premio es de todos los que estamos aquí, soy más entre todos vosotros. Y sobre todo a mis padres que bueno, me, me cede el sitio para, para poder hacer la cerveza y me acompaña de todo lo que hago. Eh, mi padre ayuda incondicionalmente en el proceso de chapar las botellas. ¡Joder, eh, el... es verdad! ¡No falta de trabajo! no tiene más de centro, ¿por qué de trabajo? Por supuesto. Por supuesto. Ah, bueno. <risa> Hemos montado un grupo también de casa eh, bueno no no dura más de 15 días eh, a mi chica por supuesto que me acompaña en todas las celebraciones y a mis amigos que están entre el <tose> público <tose> <tose> y me quedan unas cuantas botellitas en casa así que estamos todos invitados <tose> Kitchen Beer y Material for River, por valor de 100 euros, que patrocina más una de las empresas pioneras en lo de hacer cerveza en casa en España. Y es Raúl Pérez, de Valencia, con su cerveza Raises 2. Puntos. Vale, vale seguimos. Eh, antes de entrar, teniendo en cuenta que, que Raúl pertenece a la CCV y, y damos un premio a la asociación fermentera más constante, sumando todos vale, con los socios, y hay uno que se ha llevado dos. Pues no será sorpresa que el premio que es un libro patrocinado por Copinista sea para la Asociación de Casero los Caseros Valencianos de Seguro. Parece, pues, es un público ya bastante consistente, entonces la experiencia pues, al final ha sido grado y esto hace que, que vayan saliendo muchas cositas, cosas buenas, premios en un poco falla... Pre sí, bueno, y bueno, ya sabéis, claro. ¿Tenéis, tenéis en vuestro grupo ya dos botellas de oro: Pedro y Juanjo. Pedro y Mario. Mario, Mario, las tres botellas de oro. O sea, para que os hagáis una idea, de ocho ediciones, su grupo ha ganado el primer premio en tres ocasiones. Y, y no, no, no unos cuantos más, pero el de Mejor, TV, o sea, el de mejor Asociación también es la tercera vez. O sea, realmente es una asociación que, aparte de ser muchos, se lo toman en serio. Porque hay otros que son muchos sí. y no, no lo que van a fuerte. Pero estos chicos merecen todos los que están aquí y los que no, un fuerte aplauso. asociaciones que no dejen de dar el callo, que son las de las que pueden conseguirlo. <risa> Continuamos. <risa> Diploma de aspirante. Tercera mejor cerveza de estilos germanos. El premio... Un vale para material con River de 75 euros patrocinado por Las y es para Luis Alberto Martín de Madrid con su cerveza Berliner Weisse Berliner aquí. Así que seguimos y vamos a la segunda mejor cerveza de estilo hermanos Premiado con equipo kitchen y material con River con valor de 100 euros, patrocinado por los Y es para Carlos Ramón López de Ciudad Real. y nada pues <risa> bueno más pues, agradecer a los amigos al ser y a todos los patros por darnos la oportunidad de hacer que nuestras cervezas nuestras cervezas que están normalmente ricas o muy ricas pasen a hacer una valoración profesional muchas gracias Pero, pues, no, te vayas por... no sé si sabes que damos un premio. Sí. El que no conozca la... la anécdota del origen de este premio, yo la cuento todos los años, pero eh, no sé si fue en la segunda o en la tercera edición del concurso. Un troll, de los que comentan anónimamente en los blogs, dijo: Este concurso es una mierda. Y una cabra con pandereta cagaría un concurso mejor que eso. En su honor, tenemos el premio a la mejor voz, que como sabéis se representa con una cabra, a cabra con pandereta, a la mejor perfecta de estilo voz. Y en este caso ha sido la tuya. Si le un fuerte aplauso, para los niños. y Pensando en algún concurso engañar a alguien. Y vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, A ver. Seguimos con las de origen británico. Diploma diploma de y y tercera mejor cerveza Patrocinada con un vale de material con breve de 75 euros por las fibeles y es para Glen Sniper de Ambele Comentaba antes, así como anécdota, estaba mirando las fotos de las recetas que No sé si habéis visto que sacamos una, una foto en caja, en capa de luz, así bonita, de, creo que todos lo habéis visto, ¿no? Ali, estaba pasando el álbum y diciendo: Mira, aquí es la última, Eso es lo más fuerte que había. Pues sí, era lo más fuerte que había. Sí. Y y nos gusta verlo así, porque es una cosa que ¿eh? No te vayas por eso, quieto aquí, quieto aquí. porque qué? Sabéis que también damos un premio a la constancia cervecera que es a Alfon Brewer, que en edición acumula puntos ¿Vale? Y en este caso, ese premio que está votado con eh, un libro que patrocina también el cocinista, pues es para Elena Schnipper, que junto con los dos de diplomas que ha tenido y la otra que ha resultado, que también tiene buena puntuación, ha sumado, espera que lo tengo apuntado en algún lado, 241 puntos para la 3. Así que, muy <tose> 241 puntos está muy bien, Jojo, ¿tú recuerdas cuántos hiciste el año pasado? Creo que eran 250 o por ahí, o sea, y se llevó, se llevó la botella de oro. O sea, conseguirlo significa que las tres cervezas están muy bien. Algo partido pasaba contigo, que te has llevado dos, has estado ahí, ¿eh? También, o sea, la, la, la tercera no estaba mal tampoco. Hay que intentar... Hay que intentar realmente presentar, siempre que podáis, tres elaboraciones, porque, oye, ya que hacéis el envío, ya que os molestáis en mandarme la ficha, ya que os molestáis en venir, pues todo mejor si, si lo tenéis con más posibilidad de conseguir premios o reconocimiento. ¿Contento? Me haré un fuerte aplauso. vamos a esperar un minuto dos segundos Diploma de aspirante voy a hacerlo muy despacito ¿vale? segunda mejor cerveza de estilos británicos está aparcando sí, está aparcando en la puerta ahí, así ¡Oh! ahora, ahora lo veréis, la sorpresa premiado con un Tipo, pizza, billete, material, cabriones, por valor. ¿No sí. vale, Ya, le quedan tres aún. Total, de cien euros patrocinados por más Malta. Es para, <risa> ¡Ya! Ya, ya, Cristian Sierra. Sierra! ¿Qué impresión tener a un tío así al lado. No es tanto, no. Bueno, cuéntanos lo que es la competición y luego nos vamos a ver. Es el Torneo Mundial de Combate Medieval. Este año se hace en España, además, todos los años hacen en diferentes países y es en el Puente de Mayo en Belmonte, en Cuenca. Eh, si lo buscáis, son cuatro días de. Pura violencia y. Pero es la diferencia. miembros desgarraron, ni. No, que violencia, pero. algún A un dedo de rotos. ¿Qué es eso para un tío con la roda? Este es el traje de pegarse. Sí, sí. Este es el que está usando hoy. Sí, no, acaba de venir, de pegarse de cuenta. O sea, viene directo. No ha ido en el coche con ella porque es muy pero por eso, se lo estaba poniendo ahí. Y la gracia es lo que es combate real, vale, no hay, es hacer el tonto, es a hostia limpia y si y, y hay y sin la que irla, si hay tiempo, se puede, hay ¿no? o se cabeza, mi ropa de la pierna, eso, mira cuando las palas, las patadas, pero las no están afiladas, ¿por Eso eso están afiladas, todo está regulado, y la armadura tiene que ir además histórica, no pueden llevarlo a los ojos, Rodrigo, tiene una foto con la para ¿Sí? trae espalas, mano, europea... ¿La hasta la planta, la la planta, la la planta, la la planta, la planta, Qué ¿eh? Cualquier otra persona diría, no, no me diga una espada, pero me claro. Ah, darle un escudo para que sea más fácil. No. Ya, No. Quiero no. No. No. No. No. No. No. ¡Ay, uh -huh. uh -huh. <tose> <tose> Esta vez ha cambiado a Familialesp.es, pero vuelve a ser para él, porque te lo llevaste el año pasado, pero este año con la Mujur. Llevamos. Pues vale, pues te vas, te, vas, te, vas, te vas. Y y con la Mujur, con la cerveza, porque ha hecho unos vídeos que recomiendo buscar mucho. y me aplauso. Aplausos. ¡Aplausos! si no, os habríamos puesto el vídeo, pero recomiendo buscarlo porque merece mucho la pena. ¿Cómo han documentado todo el proceso de elaboración? Con Final Santoro. ¿Cómo se busca? ¿Cómo se busca? ¿Cómo? Eh, lo, lo compartiremos nosotros en las redes, de todas maneras, ¿vale? Pero lo puedes buscar, no sé cómo. No te preocupes, seguidnos y lo compartiremos próximamente, ¿vale? Y con esto ya sí, un buen aplauso y les despedimos. Por favor. De pezas y marinajes, elegida exclusivamente por la tienda, por el ahora bar Bill Gardens, es para Santiago Santos Valle de Santander con su presenta a la mesa. Y un no, no, no. A ver, así está bien está bien y eso lo hago fuerte para que sea para compartir en las pistas bien. y se ve que ha gustado ¿Eh? sí sí mucho parece. <risa> oye no es ya digo no es una categoría llegar a los premios no es nada fácil y llegar a las botellas mucho más méritos cada vez que le hacen el premio a la familia que son con amigos y a los amigos que Que ¿no? son un fuerte aplauso nos ayudan aquí a hacer gulto y a vosotros por el A consumirlas yo creo que la ayudan de los amigos muy bien. ¿eh? Bueno pues muchas gracias y un buen saludo <tose> Segundo premio, botella de plata. Mejor cerveza de estilos germanos. El premio, un lote por valor de 300 euros, si no me equivoco, eh, 300, euros, 300 euros, ofrecido por la eh, tienda online, cocinista.e, la sí, misma sí. que patrocinaba otras categorías. Y es eh, para Ángel Garrido Marcos de Burgos con la Munich Nuke llamada Johnny Graf. Ya lo arreglaré. No, los no cien, Cuando fui a hacer cuando hago la presentación, claro yo tiro de listado, pero a ver si, si me salía que no, pues, foto, no, pues cuéntanos de la cerveza. Que... De la cerveza tampoco poco os voy a contar porque la memoria el día de hoy que ha sido estupendo, no sé, un cúmulo de emociones y sensaciones, yo llevo un poquito metido en esto, porque me gusta mucho la cerveza, pero bueno, conocer a este no sé, mogollón de gente y bien y algunos profesionales que nos han dado una charla más contraria oh le hemos preguntado cosas duras y de la cerveza nada, un amigo catalán de ahí dinero de Jordi me dijo, oye, necesito, no necesito, que me gusta este tipo de cerveza busqué la receta la Clovis uh -huh. y salió esto, ha quedó muy bien, sí. estupenda sí, sí, no sé. <risa> está mal que lo diga yo, pero es sorprenda, no sé, sí, sí, sí. <risa> has esta cambia, ¿no has de Sí, hay creo que se la ha llevado. Sí, ¡Oh! Sí, ha, llevado, ha, llevado, ha, llevado. ha venido dos unidades. Pues ah, sí. los vamos. que la tirarán ahí. El año que viene recomiendo que el intercambio, en vez de traer dos o cuatro botellas, traigáis una caja como mínimo. Es lo más. Lo primero tenéis que venir, luego traer la caja. El orden es ese, ¿vale? Y nada más, agradeceros, sobre todo a vosotros, esta unidad y sí, sí, sí. a seguir a ello. Vale, pues muchas gracias. Un ¿No puede ser Voy a agradecer de nuevo a CVK, agradecer de nuevo a todos y cada uno de los patrocinadores mencionados. Agradecer mucho a RIACA, que es el patrocinador del primer premio, que suele estar aquí siempre, pero hoy por motivos personales a última hora me ha dicho que no podía venir. Entonces, José, gracias por patrocinar. Eh, nos hace mogollón de ilusión que este concurso lleve ya ocho años haciéndose, que cada año tengamos una aceptación y una participación mayor, que sea tan divertido, que es divertido desde el principio, desde que empiezan a llegar las cervezas y las inscripciones hasta hoy. Espero que todos os lo hayáis pasado bien, tanto si habéis venido solo a la entrega, como si lleváis con nosotros desde primera hora. Pues agradecer todo lo que hace posible esto y esperar que sea posible durante otros 8 o 18 años más llegando a, no sé, llegaremos a emborracharnos mucho, porque vamos a llegar, porque como hagamos eh, días como hoy, aumentando así progresivamente la escalada de gente, de cerveza y de premios, pues eh, va a llegar a y, más. Y agradeceros a todos y cada uno de los que estáis aquí, claro, que hayáis venido. <coughs> Dicho esto, ya, espera. el primer premio, por pues ella dios, los mejores cervezas y los británicos, del que se harán como premio 2.500 litros en las instalaciones de diarriacas, en los cuales el ganador se lleva 100 litros y todo lo demás no se podrá beber por toda España, como se han podido beber otras cervezas, como la cornezuelo el año pasado, como la Madmor que muchos aquí en Madrid habréis probado de hace 3, 4, no recuerdo exactamente, 4, 5, 4, 5, 4, 5. As, 4, 5. como se ha podido beber de Valencia, también la cuádruple salto Mortal y Medio, son cervezas que luego la gente recordará, porque llegan a todos los sitios, y este año este premio se lo lleva Raúl Miguel Rodríguez de Vigo con su American no tenía que lo sustituyese, pero a que no te esperaba la de la botella de oro, ¿eh? No, no te voy a esperar mucho también, porque no, no, no, más. No, no. Pero yo, yo entiendo que, oye, este concurso mola mucho, pero el trabajo es lo que te da de comer a diario. Eh, dentro de lo posible, pues... No vamos a obligar a nadie a decir, no, mira, bien. No, no. qué Quieta, quieta, quieta. Has tenido no, no, Porque, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, premio no, no, y es que todos los años hay mejor cerveza estilo invitado, claro. Yo invitado que hicimos un estilo o a sea, claro, claro, un nuevo que maría un poco, es grande, y este año era American IPA. Claro, pues claro, el premio se da a la mejor American IPA. Si la mejor American IPA se lleva el oro, pues, claro, pues ¿qué no creo que no queda otro remedio que darle a la misma cerveza del mejor cerveza estilo invitado, un lote de lúpulo que además se lleva entonces. Este año que viene, agradezco mucho que hayáis tenido, que he eh, hecho posible todo esto y creo que os merecéis todos también un fuerte aplauso, igual que los que nos han escogido hoy. de aquí seguir en grupo tomando osos por Madrid que, que no se desperdigen, que les siga, que, que es a la no. Como somos muchos, aquí eh, un eh, problema nos levantamos, las ponemos en círculo, eh, si las queréis tocar y pegarlas a las paredes, las pegamos a las paredes y a por cerveza.